De 10 años empecé a hacer la primera maca, porque tejía, pero faja. Fajita que uno se sienta, se pone y aquí y empieza a darle algo. Pero de la maca hacía sí, los 10 años y primera. Hasta el sol de hoy aquí estoy. Y si a mí, por lo menos, mi abuela me decía: No, mija, vete para acá. Vamos para allá, que yo allá soy la que te voy a enseñar. A todo, a hacer los lampazos, a teñir el hilo, porque ahora es que el lilo viene teñido, pero antes no venía de color. Venía de un solo color, blanco, más bien. Voy a recoger las flores, buscaré las más hermosas, todas para pan y rosa, la reina de mis canciones. Jamines y girasoles, también le regalaré, su jardín adornaré, con todas esas lindas flores.